Un saludo afectivo a toda nuestra comunidad universitaria. Universidad pedagógica abierta, solidaria y afectiva. Todos continuamos trabajando en esta crisis que enfrentamos como universidad. Hemos declarado la urgencia manifiesta como un mecanismo administrativo para atender de mejor forma la crisis que estamos enfrentando. La urgencia manifiesta consiste en poder canalizar recursos de nuestro presupuesto general a las necesidades más sentidas. Primero, bienestar universitario. Es importante fortalecer ayudas que puedan tener los estudiantes y sus familias en este momento. Seguir con el acompañamiento afectivo y emocional a distancia a través del GOAI. Segundo, fortalecer el Centro de Innovación y Desarrollo Educativo Tecnológico CIDET. Para esto, vamos a trabajar para adquirir la licencia de Moodle, que tiene mayores ventajas, porque la que tenemos en ese momento es gratuita y tiene limitaciones. También otras licencias, por ejemplo, de aplicaciones como Zoom. Ampliar el personal del CIDET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 En este momento en el que nos encontramos, requerimos desde el centro que el, el uso de las herramientas sea absolutamente racional. Es decir, eh, el mensaje es que no utilicemos, por ejemplo, Moodle, si no es absolutamente necesario para, para nuestros cursos. Existen otras herramientas justamente publicadas ahí en el sitio del CIDED, que es cidedmoodle.pedagogica.edu.co para que los maestros, tengan la, maestros y estudiantes tengan la posibilidad de revisar. Eh, las herramientas que necesiten, aparte del módulo. Eh, esta es toda la, la información y todo lo que hemos hecho en el CIDET para apoyo de los maestros se encuentra allí. De otra, de otra manera, eh, eh, hay también posibilidades para que los eh, profesores que necesiten la creación de un espacio eh, se comuniquen con nosotros y nosotros hacemos todo el proceso de montaje, diseño del curso y eh, vinculación de estudiantes.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 la Subdirección de Sistemas, para ello vamos a trabajar en ampliar la banda de ancha que tenemos en el contacto con la ETB, Fortalecer también el equipo de sistemas que en este momento nos está dando un soporte grandísimo para mantener funcionando la universidad. Ha desempeñado un importante papel en la actual coyuntura, apoyando a docentes y funcionarios en el esfuerzo de darle continuidad a todo el que va a ser académico y administrativo ha asesorado a muchos funcionarios en comprender las nuevas tecnologías, en utilizar debidamente los aplicativos que tiene la universidad, de tal manera de que muchos procesos han podido continuar. De otra Para parte, eh, hemos logrado en estos días el pago de los salarios de nuestros docentes, docentes de planta, catedráticos y ocasionales. También el pago de nuestros empleados y de nuestros trabajadores. En total, 1,590 empleados han recibido oportunamente su salario, pagando los reajustes correspondientes a los meses de enero y febrero. También hemos ajustado el procedimiento para el pago de nuestros contratistas. Estas son acciones concretas. Pero además estamos buscando hacer traslados presupuestales en la universidad que nos ayuden a fortalecer todas las medidas para seguir, uno, cuidando la vida, la salud de nuestra comunidad, quedémonos todos en casa, trabajando, leyendo, estando con nuestras familias, compartiendo, estrechando esos vínculos que en ocasiones por el mundo laboral no los tenemos. Sigamos en casa cuidándolos y sigamos todos unidos avanzando.